El mundo que conoces no es igual La gente que conoces ya no está Solo lo puedes ver a través de una pantalla Porque cuidándose en casa estará Solo hay algo que puedes hacer Y es aumentar tu fe Un canto de paz, un canto de amor Volveremos a abrazar Que todo esto pronto acaba Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, it's so looking.